Platillo volador, aparece en Jalisco. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Al filo de las 9.30 de la noche, un objeto volador no identificado fue grabado en diferentes zonas del área metropolitana de Guadalajara y algunos lugares más en el estado de Michoacán, causando preocupación entre los pobladores que han comenzado a hacer teorías sobre este avistamiento. Fue la noche de este miércoles 7 de septiembre cuando coincidió que varios usuarios en redes sociales compartieron sus videos de un objeto volador que parece girar con una serie de luces que salen de su interior, asombrando a propios y extraños, para después repentinamente desaparecer en el cielo. El fenómeno tuvo que durar algunos minutos porque dio la oportunidad a que varias personas sacaran sus teléfonos celulares y grabaran el misterioso momento. En las grabaciones se pueden escuchar las voces que impactadas por el fenómeno no podían creer lo que estaban viendo. Tras girar durante unos segundos sobre su propio eje, acción que no hacen los aviones o helicópteros convencionales, las luces de la nave se apagan y se pierden entre la noche, dejando atónitos a todos los observadores. Para suerte de quienes lo presenciaron y subieron a sus redes sociales los videos, como muestra visual de lo que acababa de ocurrir, encontraron que muchos otros también lo vieron, pero en diferentes zonas. Supuestamente también fue avistado en Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajumulco y Chapala. En todas estas el objeto parece estar a baja altura, por lo que también me encuentro investigando los horarios de las grabaciones. Las teorías de los internautas variaron, algunos dijeron que el objeto era un avión, mientras que otros aseguraron que se trataba de un platillo volador, una evidencia de vida extraterrestre en nuestro planeta. No, sí, Todo se apagan, ¿no? ¿no? Se apagan. que primero pasó una sola y se apagó. No, ya no pasó. A la verga, güey. No oh, mames, esa madre está felicísima güey. Mira, güey. Ya se apagó, güey, a la verga. Ah, pero se a grabar. ¡Ah la verga! Ay, puto puto platillo no, va Está no. dando vueltas, mira. No, va cruzando uno. Mira, culo, güey, okay. mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esa es una nave, eh. Esa es una nave que va dando vueltas. Ah, ya le bailaste. Yo la he visto como dos, tres veces, pero nunca lo había podido grabar. ¿Qué? Nunca lo había podido grabar, eh. Yo la he visto tres veces. ¿A quién graba? Pérez, ahorita le muestro. Miren, buen tiempo arriba. Grábalo. Grábalo, mira, se está desapareciendo. Se desapareció. Ay, ¿para qué? Mucha gente que no oh, se No mames, a ver, mira, grabale el video. Sí, sí, sí. Mira, no? No mira, mira. Mira, Y dicen que no creen Mira. Mira, las necesitas Mira ¿Cómo estás de Mira, Y nadie la ha visto, eh. Mira, ¿Qué que Mira, ya se acabó, bueno. ¿Eh? ¿Qué? Son extraterrestres de <ríe> Son extraterrestres, pero hay que ponerse... Eso. Es una nave espacial. ¡Oh! Finalmente, otros aseguraron que estas luces parpadeantes que desaparecieron repentinamente son las del satélite Starlink, compañía del multimillonario Elon Musk, que brinda internet satelital. Observadores aficionados del espacio confirmaron más tarde que a través de un gran telescopio en Japón se había tenido un avistamiento más claro de lo que definitivamente era una gran fila de satélites de la empresa SpaceX que fueron lanzados apenas el pasado 5 de septiembre al espacio. Los satélites Starlink ofrecen un espectáculo impresionante mientras viajan por el cielo, formando un brillante tren de luces, que en esta ocasión se perdía en buena parte entre las nubes. De ahí el efecto de que pareciera estar girando sobre su propio eje. De acuerdo con la misma página de SpaceX, este último lote se compone de 51 satélites de Internet Starlink, fueron puestos en órbita a través del cohete Falcon 9, que despegó del complejo de lanzamiento espacial 40 en la Estación de las Fuerzas Espaciales de Cabo Cañaveral de Florida, Estados Unidos. Pero esto sucedió el 5 de septiembre. Otro de los misterios no resueltos es por qué solamente en esa área de México fueron avistados. Esto nos hace pensar que el fenómeno fue completamente regional. Lo siguiente será analizar cada video que exista sobre este acontecimiento y verificar si efectivamente es un platillo volador despidiendo luces y volando a muy baja altura, o si realmente fue una confusión con los satélites de Starlink. Por lo que aún no puedo dar veredicto final sobre lo sucedido. Si quieren ayudarme en la investigación, mándenme sus videos a mi WhatsApp, que es el 7226472286. Mi nombre es Oxlac Castro y si descubrimos nuevos datos sobre este increíble avistamiento, subiré aquí el próximo video, así que suscríbanse y estén atentos a la actualización de este extraño suceso.